ya cocina celebra su cuarta edición ya en el sector de gastronomía cocineros profesionales y también jóvenes cocineros que se presenta este certamen en lo cual van a tener muchas oportunidades incluso de quedarse a trabajar aquí uno de los premios en este hotel de puente romano con un gran prestigio también participarán en la categoría de repostería que también es muy interesante porque siempre aunque estemos ya lleno de, de comer Siempre nos queda en el paladar eh, ese toquecito para algo dulce, aunque estemos ya no podemos la comer, pero el dulce siempre vamos a dejar ese hueco en nuestras glándulas. Eh, para saborearlo y bueno pues vamos a ver durante todo el día también expositores que van a mostrar pues todo cada uno pues lo que nos trae por ejemplo el adio que nos trae su fruta su verdura que luego nos acercaremos a entrevistarlo y que he probado ya esta mañana un bizcocho que es una maravilla ese bizcocho tiernito con zanahoria pasa nueces bueno una maravilla pero también que está pues bueno, por supuesto no puede faltar un cortado de jamón en cualquier evento que se preste pues ahí tenemos también también a un profesional contando jamón, y luego creo que hay en este certamen. ...que hay dos novedades y la tenemos en primicia... ...así que vamos a seguir aquí todo el día, hoy seguiré contando... ...iremos viendo también pasar los platos de estos che... ...como vamos ahora a entrevistar a uno de ellos... ...que los profesionales tienen trabajo y se tienen que ir corriendo... ...como también algunos de los jurados... ...pero aquí seguiremos dando esta gran noticia... ...bueno y sobre todo con estos sabores a Málaga... ...que uno de los platos es el chivo... ...así que más malagueño no puede ser... ...seguimos con este reportaje no se lo pierdan... Hablamos con Javier González, que es profesional de la cocina y que está aquí en esta cocina del Mediterráneo y hoy ha preparado un plato como era reglamentario del chivo, el chivo que es muy de aquí, muy de la tierra de Málaga, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal? ¿Qué? Buenos días. Bien, muy bien, la verdad que muy bien, muy contento por el trabajo y muy a gusto por las instalaciones que tiene aquí Puente Romano y agradecido de estar aquí, la verdad. Pero, ¿Cómo lo has llamado? Pues es un plato que... ...típicamente de aquí de, de Marbella, hemos trabajado con el chivo... ...que le hemos dado una cocción de 24 horas, a 63 grados... ...y después le hemos acompañado de una salsita de Málaga Virgen... ...también de aquí de, de, de Marbella, con una tierra de frutos secos... ...y hemos hecho un, una mousse de queso briqueta, de Málaga también... ...un plato muy malagueño, con, con una tierra de frutos secos. ¿Cómo has visto el jurado, la reacción cuando lo has probado?... Creo que, que ha gustado, creo que ha gustado, sí, creo que sí, creo que sí, creo que, sí, creo que, sí, creo que ha gustado. Bueno, si hubieras participado con un plato libre, ¿cuál eh, lo hubieras hecho? Pues, a ver, yo me debo mucho a mi origen en Toledo y la cocina de allí Castellano Manchega también es muy rica y, no sé, me hubiese decantado por algún plato de allí, de, de mi tierra. Bueno, pues enhorabuena y esperemos esta noche los resultados, ¿no? Gracias, ¿Eh? Nos vemos gracias. esta noche. Hasta luego. Gracias, gracias, Hasta luego. gracias Hablamos con Carlos Merino, un pro, gran profesional y que trabaja también aquí con los productos aquí de Málaga y que bueno, hoy nos va a definir el plato que ha presentado, que era, bueno, era obligatorio el chivo, pero bueno, yo creo que hay muchas formas de prepararlo y nos van a sorprender cada uno con su plato. Vamos a conocer el plato que ha preparado, que lo tenemos aquí además y ya ha pasado por el jurado. Bueno, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido para ti participar en este certamen? Hace una experiencia el año pasado ya vine la primera vez y esta vez por... Pues ha sido la segunda y la verdad que más tranquilo que las, el año pasado. El año pasado vine muy nervioso porque era la primera vez, pero bueno, este año ha sido más, más mejor. Pero pues, eh, me gustaría saber que, cómo has elaborado este plato. ¿Cómo lo has pues llamado, es un tourné de boletus con foie y lleva una salsa de naranja y una tierra de boletus. Uh -huh. Lo hemos hecho en el horno, lo hemos dorado en el horno y luego lo hemos marcado un poquito en la sartén para darle un poquito de color. ...y ya está, y la salsa de naranja, fácil naranja... ...con un poquito de, de harina y reducirla y ya está. eso tiene que ser un potencial de sabor explosivo... ...esto aquí en el paladar, ¿no lleva, Carlos? Lleva también una tierra de boletos, de deshidratado... ...le da un toque así de campestre al, al plato... ...como el chivo es, de, es del campo total... ...pues mejor que, que una tierra de boletos... ...y simulando un poco así en el campo, el plato". Muchísimas gracias vale. y bueno, que ganen mejor, ¿no? Esta noche sí. nos vemos en la tribuna premio. Esta noche. Gracias. Gracias. Carlos. Simón Padilla es uno de los bueno, miembros del jurado de este certamen de cocina y también eh, participan eh, los profesionales, como hemos dicho, y también los jóvenes cocineros, que el año pasado también estuvo muy bien, y los certames anteriores. Pues como miembro de jurado, bueno, primero saludarte, buenos días. Buenos días y bienvenida, bienvenida. bienvenida. ¿Cómo bienvenida? Porque ya han sacado ya varios platos, ya pues vemos ahí cinco platos. Desde pasos, las ¿no? diez y cuarto o diez y media que ya están saliendo platos y están todos escalonados de forma de que puedan trabajar en nuestras instalaciones. Y eh, tengo que decir que nos está sorprendiendo eh, la, la calidad, la presentación, el gusto que tienen estos chicos en cocinar. no Estamos muy muy emocionados, tanto el jurado como, como en fin los participantes. Los participantes. Pero no se sé ve yo que el chivo daba para tantas recetas, ¿eh? porque cada uno son totalmente diferentes que sí. no tiene nada que ver uno con otro. ¿no? Sí, bueno, el chivo malagueño eh, cada vez está más promocionando, lo estamos promocionando mucho, en, sobre todo en Málaga y en España, porque es un producto desconocido, no es muy conocido a nivel nacional, pero que aporta aporta uh, sabores uh, muy idóneos uh, a romero, a enojo, a campo. Uh, tiene tiene un es tierno, te queda un sabor en la boca, pues muy muy agradable. y esto lo están combinando con cítricos, de, de la cerquía, con, con mangos, también, sí, sí, sí, sí, sí, y la verdad que la elaboración está siendo muy, muy ingeniosa, muy ingeniosa. Difícil va, a tener, Queda todavía mucho. Sí, para el jurado, sí, es difícil para el jurado, pero bueno, eh, siempre tratamos de ser justo y de hacer las cosas bien, ¿no? Cuando los matices, la, la presentación, eh, el gusto, la, la textura de la carne, eh, la verdad que Va ¿no? a de... puntuar, sí, ¿no? va a puntuar. La presentación también es muy importante, porque se comemos por la vista, ¿no? Tantísimo eh, la presentación y el sabor, básicamente, ¿no? Pero el sabor eh, para mí tiene tanto o más eh, fundamento que la presentación, que la presentación tiene que ser también idónea, ¿no? Pero el sobre todo el sabor, porque tú puedes tener una presentación magnífica. y luego al paladar, pues no te dice nada, no te. no te despierta emociones, que es lo que tratamos de, de ser, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vosotros y bienvenidos, bienvenidos, Bueno, pues vamos a entrevistar al señor Romero, Pepe Romero, que está aquí también como todos los socios de Marbella Cocina, pendiente de que todo salga bien como todos los años, que ha sido perfecto, pero que que siempre se superan y es que eso es lo que es una maravilla, no sé cómo lo hacéis, Pepe. Buenos días. Bueno, pues nada pues, entre todos usando todo. Buscamos. Es un gran trabajo porque esto no se hace en un día, esto es todo el año que organizando. El... Llevamos, llevamos un mes ya, más de un mes ya con el certamen. No, este año sale para salir perfecto, perfecto. Tenemos una gente muy buena, muy buena, muy buena, jurado muy bueno, o sea que tenemos bastante calidad. Pues me ha sorprendido la cantidad de recetas que están saliendo con el chivo, no tienen ni idea, ¿eh? Hombre, es el, el chivo de Málaga es lo más importante, el sabor a Málaga. Uh -huh. Y estamos muy volcados este año en el sabor a Málaga, todo el sabor a Málaga. Bueno, hay novedades y que las tenemos nosotros en primicia porque no se han presentado en ningún sitio y es la primera vez que se van a presentar aquí en este certamen. De... Sí, la nueva cerveza de San Miguel, que es una cerveza de una calidad impresionante, entonces se presenta en España el día 16 de este mes y hoy se presenta aquí, hay dos grifos de ellos para pa presentarse aquí, que es la Manda, la cerveza Manda. Tenemos la noticia en exclusiva. Se, se presenta aquí en, en, en el certamen hoy. No ha salido a la venta siquiera. No, no ha salido Y además hay para pa tirar algo, que no hay problema. Tenemos, tenemos cerveza, vaya, sin problema ninguno. Además vienen dos azafatas guapísimas también para que la cerveza tenga mejor sabor. ...pero me, me tienes que hablar de las taganinas... ...porque este certamen tampoco puede faltar esas taganinas... ...que son de la temporada además... ...todavía hay taganinas y están muy buenas todavía... ...no están duras, están para comerlas... ...bueno, bueno, eh, las tagarrinas las trae el año pasado... Y, ...y fue un éxito, eso está claro... ...y entonces me dio Simón Padilla dice, y el director me dijo... dice ...este año si no hay no hay certamen... Yo, ...pues nada, por las tagarrinas, ahí tenemos las tagarrinas... La verdad, bueno, más agua la, que las tagarninas son de aquí, de aquí, pero Bueno, estas son de cazar, cazar, cazar y además de, de, de la finca nuestra. ¿De que tenemos, te es la mejor finca que hay en Tagarrina. Hay, ¿Hay muchas formas de cocinarla, nosotros sí. también hay que ponerlo en el concurso. ¿eh? No, no, sí, nosotros la que estamos haciendo la hacemos con garbanzo y, y calabaza. Y, y saca, carne de cerdo muy picadita. Pero vaya, que aparte de, de eso eh, se puede hacer. también va muy bien revuelta con huevo, es, que es que hay muchos tipos de hacerte, ...con almendra también, o sea que hay muchas formas... ...que era todavía todo el día de ser ...la sopa, campera de esta que se ha hecho siempre... uno le dice esto para se poner, a otros dicen gaspaso... ...pero vaya, que se hace, también se hace con rota tagarrina y está muy buena... Sí, para que no conozca la taganina, que a lo hay algún extranjero que no sabe lo que es la taganina y es una planta que se cría en el, su en el suelo sí. y lo complicado es limpiarla. ¿eh? No, Quitarle no, no, no. la espina. Se tira y no pasa si nada. No sabe si no está acostumbrado es imposible. Te pincha. Yo me estoy diciendo pincha de que allí en la finca hay unas 100... Una, trabaja de cerro unos 100. Y, y la han dejado todo pelado, pelado y la tagarrinas está entera allí. Pero yo aquí tengo una que tiene un metro y pico de ancho, de diámetro. Enorme, enorme. Es una finca muy buena para tagarrinas. Vamos a ver si para los aguacas te metes me de agua. <risa> Seguro que sí, porque tú todo lo que haces lo haces fenomenalmente bien. Pues enhorabuena, Pepe, pues nada, a ustedes. Gracias. Ángela Ángeles también ha participado con este plato malagueño del chivo, pero muy original, muy también yo creo de tu tierra, ¿no? ¿De dónde eres, Ángela? Yo soy de Ecuador, soy de Ecuador, pero el plato que presento es un plato que se come por lo general en la parte de Centroamérica pero lo he querido fusionar con lo que es el producto de aquí, de, de Málaga, como es el chivo. ¿Cómo lo has llamado al plato? Es unos, son unos tacos de chivo malagueño, en dos versiones. Viene una que es cocida a baja temperatura y amalgamada con mucha cosita que te da un sabor, un jugo del mismo cordero, eh, reducido varias horitas, pero me gustaría la verdad que lo probéis. O sea, sí, está elaborado y el segundo que es una versión en crudo que es un tartar de chivo es algo que yo la verdad no lo pensaba pero está muy bueno muy bueno va trufado viene con una yemita curada y... ¿Qué me puedo decir, que espero que os guste a los jueces... ...estupendo, vamos... ...¿cómo ha racionado el jurado?... ¿Qué? ...¿cómo lo has visto tú cuando lo ...bueno, la verdad, un poquito sorprendidos... ...porque es una fusión que no se ha podido... ...no la he podido ver anteriormente... ...la he querido transmitir de esta manera para... ...para que puedan ver que hay diferentes formas de aprovechar el chivo... ...no solamente una caldereta o, o al horno... ...sino que en otra versión diferente. A mi autor, más aquí has hecho un chivo de autor... ...vamos, prácticamente, ¿eh? la... Sí, <risa> Bueno, la verdad. me alegra mucho que sea una mujer también... ...la que participa en estos certamen... ...porque siempre eran los hombres, ¿no? Lo, eran los chicos siempre los que han participado... ...pero que me encanta que sea cada vez... ...y que haya más mujeres, ¿no? ¿Qué le dirías tú a estas mujeres que están en las cocinas... ...y que, bueno, pues están ahí, que no se las conoce que tienen que también salir estrellas Michelin que tiene que haber más estrellas bueno, eh, el decirle que todo se puede eh, que todo depende de la dedicación y, y pasión que le ponga uno porque al igual que yo, yo empecé desde lo más bajito fregando platos pero poco a poco me fue apasionando la cocina, la cocina estudié y la verdad que me ha ido muy bien ahora voy representando al restaurante Alfredo en San Pedro ...y bueno, que les mando un saludo a mis compañeros y a mi jefe... ...que jefe, te, te lo Dedicado, dedicamos ¿no? el Dedicado, plato... ...jefe, te dedicamos el plato... ...para que, que veas que tienes calidad en tu persona... ...muchas gracias, enhorabuena <risa> por tu plato... ...muchas gracias... ...Fernando Ortega, que nos ha recibido ahí... ...con un platito de jamón... ...que ha estado, vamos, desde, yo que sé... ...desde qué hora has estado ahí con el jamón ya liado... ...o Fernando, te temprano, ¿no? ...porque yo creo que estamos liados desde anoche... Eh, de la noche, todas terminamos tarde y esta mañana tempranito ya estábamos aquí, a las 8 ya estábamos aquí. ¿Te sí. ha fijado los platos que han ido saliendo, los chicos. La verdad es que voy ahora a darme una vueltecita por la cocina, a ver cómo están los chicos trabajando. Y a echarle una miradita porque yo como está cortando vamos como tú bien has dicho, no me había dado tiempo todavía a verlo. Sí. Está ahí con la faena, Exacto, pero este sí. el también yo creo que ha superado el de año pasado, ya por lo, lo que se está viendo ya de entrada que llevamos aquí ya una hora apenas, ya vemos un nivelazo Hombre, increíble. ¿eh? Para nosotros ya es una alegría, ya es el cuarto año. Entonces la verdad es que sí, ya la gente está. Tomando esto a, a, a en serio, y la verdad que está muy bien. Este año va a estar, tenemos como 10 expositores más, los chicos tenemos más que ningún año, y muy bien, la verdad que muy bien. Hemos tenido que empezar inclusive antes el concurso porque no, no llegábamos con el espacio de, de tiempo que teníamos, pero y muy bien que este este certame llevara como base principal el plato del chivo no porque es un plato malagueño y muy desconocido que yo recuerdo de, de chica que sí que había en morón de la frontera en ronda siempre se escuchaba mucho hablar del chivo pero no fíjate no se ve mucho en los restaurantes ¿no? la verdad yo te puedo decir que el chivo se ha trabajado muchas veces aquí lo que pasa que nunca se le ha dado eh, las menciones que se le están dando ahora al chivo que ...por otro lado es, es bueno porque se da a conocer... ...la cabra malagueña es una de las mejores... ...malagueña cordobesa yo creo que son las dos mejores... ...que hay en toda la España... ...y el chivo, el cordero... ...mucho se hablaba del cordero pequeñito y tal... ...pero el chivo es... Lechal, el chivo ¿Fuerte, no? O sea, vos... No, pero al ser lechal, no, el, el chivo ha estado mamando de la madre, o sea que el sabor que tiene es, es suyo, no, no ha comido hierba. Y de ahí que la carne sea tan jugosa y tan rica. Es una maravilla, la última ocasión de probar algo, el jurado se está poniendo De momento yo te, te voy a dar un poquito de amón para que lo pruebe. Vale. Gracias, muchas gracias, hasta ahora. está aquí con su stand, de su frutita, su verdurita, tan bonito que lo preparáis siempre que esto vamos, y el aroma que tiene todo esto, que eso sí no lo podemos transmitir a los tres espectadores, pero nosotros estamos aquí la, encantados. La verdad que bueno, que es espectacular y como ya sabéis, pues Fruta del Adio pues intenta colaborar con todos estos eventos, dentro de lo que puede y sobre todo de, de estas personas que son maravillosas, la Asociación de, de Costineros de aquí de Marbella. ...y bueno, siempre intentamos aportar un poquito... ...un granito de arena con ellos, ¿no? ...porque ellos también se aportan bien con nosotros, ¿no? ...y bueno, y da a conocer lo que ya está conocido... ...el tema de frutas y verduras que nosotros... ...ya nos conocéis aquí en Marbella y en toda la costa... ...desde Nerja, pues hasta Grande ...inclusive Ronda y Antequera, pues ya estamos con ellos también... ...y bueno, aquí intentando llevar las frutas... ...pues lo mejor que se puede... ...e intentar llegar pues a todos los restaurantes... ...y a todos los hoteles" hoy por hoy no que tenemos de todo tipo de fruta que podamos encontrar en cualquier país la tenéis vosotros la tiene el porque bueno en el otro certamen que estuvimos en málaga con una especie de patata que en así. Tupinambo, tupinambo, El tupinambo, efectivamente de todo de todo gracias a dios tenemos una red que bueno que por suerte tenemos un buen equipo y lo que nos pide el cliente intentamos ofrecérselo no y buscarlo pues en todas partes del mundo. Es la fruta más rara que tenéis Es que hay tanta, tanta. Como fruta rara y tanta variedad, que es que Son las tropicales, ¿no? Son las que más. Es frutas tropicales, luego el tema chita que de importación, todo el tema de Z. La verdad es que intentamos buscar donde no hay. El tema de de los.. ¿Qué te digo el tema de los espárragos que mira cómo están los espárragos mira, este vamos año. A ver los espárragos. Estos son espárragos blancos que estos son los que por se blanco. cogen debajo de la tierra, ¿no? Por, por eso esto, son blancos. Correcto, ¿no? correcto. Son unos espárragos que bueno que ya, ya, ya, ya lo estás viendo, ¿no? Sí, que ¿Eh? ¿Eh? es, una, es una maravilla. Que es lo que pasa que nosotros intentamos traerle a la restauración por pues, lo mejor que hay en el mercado. que ¿Eh? a comerte los espárragos. A ver, ¿Qué receta es la tuya? Yo la receta su... pues muy fácil. Los lo raspas un poquito, los metes a coster un poquito. ...y con un poquito de sal, pimienta y limón... ...así me este encantan mí. ...sí, sí, sí, sí, sí, sí... ...no porque a mí la maonesa no me gusta... ...porque le quita el sabor al espárrago... ...efectivamente... ...así más natural ...así es como me lo como... mucho para la salud... ...porque es muy diurético... ...efectivamente, tanto los espárragos... ...el tema de la piña es diurética también... estamos no, en no, temporada además, todavía la temporada todavía... ...la temporada de los estamos ya... ...estamos ya y además a la vista salta ¿no? que están llegando unos espárragos espectaculares. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿Mm? estamos encantados. <risa> puesto, puesto, puesto. <risa> aquí nos vamos a quedar, todos están Pues aquí tenéis tu, vuestra casa. Gracias. ¿Vale? A ti. Bueno, hemos cogido a Evelyn eh, con las manos en la masa, porque no ha parado. Desde que ha llegado, bueno, pues este equipo, ¿no?, de Eladio, que han estado montando por el carro, que está tan bonito. Y bueno, y también esta mesa, que luego todo el que pase por aquí va a poder degustar, pues todo lo que tiene aquí en la mesa, la brochetita de fruta, el bizcocho que Evelyn ha elaborado, ella con sus manitas, como estos zumos naturales, con productos naturales de aquí, de, de todo lo que tienen, de todo lo que han traído. Es así, ¿no, Evelyn? No me equivoco. Hola, buenos días. Sí, así es. Así es. Eh, como siempre que nos vemos por ahí por, por los eventos, ¿no? Pues el adiós está presente para poner la nota saludable. Y en este caso hemos traído una brocheta de frutas, los batidos, que hoy son de. bueno este que estoy haciendo es de frutos rojos, plátano y naranja sanguina. Y como tú dices, el bizcocho está hecho para. ...para que vea la gente que con verduras también... ...las verduras también se pueden tomar en modo de bizcocho... ...este en particular está hecho con calabaza, calabacín y zanahoria... ...lleva dátiles, lleva nueces eh, y especias... ...y está muy bueno, bueno, te lo has probado... <risa> ingrediente, ¿y cómo se elabora todo esto para lograr esta maravilla? Bueno, pues primero hay que procesar todas las verduras... ...se trituran no mucho para que luego compacten... ...también lleva un poco de piña natural... ...para que le dé jugosidad... ...y luego como un bizcocho normal y corriente... ...el típico bizcocho que tú le pones un, un yogur... ...el aceite y la harina... ...y el, y el azúcar en este caso lleva azúcar moreno... ...pero las proporciones son las mismas... ...lo único es que le metemos un poquito de verdura... ...y, bueno y luego... sí lleva huevo ...sí, lleva huevo también... Sí, lleva, lleva huevo también. ¿Cómo proporcionar, no? ...un vaso de yogur con un vaso de harina... ...no, no, no, eh, es el, el, bizco, el típico bizcocho 3-2-1... ...que lleva eh, un yogur, eh, dos vasos de... Dos. no, no, no lleva.. Eh, es que al final te me vas a sacar la receta, ¿eh? Por sí, eso por eso me, acercado, por eso me Este, la verdad es que he doblado las proporciones, ¿vale? Y es, es bastante grande. Lleva un yogur, lleva dos vasos de aceite, lleva eh, tres de azúcar, cuatro de harina, o sea, vas eh, moviendo y es un poquito a ojo porque como llevas la verdura rayada, tú luego ya vas viendo en. ...en la masa, ¿no?... ...si necesita un poquito más de jugosidad o no... ...por eso en este caso le he echado también un poco de piña... ...de piña natural rayada. ...pero que no hay una receta muy fija... ...pero con la receta base del de yogur... ...le añade las verduras ralladas... ...y, y te sale perfecto. ...sigue cada maestrito... ...tiene su librito, pues enhorabuena porque es fantástico... ...gracias Emily... ...gracias a vosotros por estar siempre aquí... ...hablamos con Ana Guerrero... ...que nos da también unos productos aquí también muy de la tierra... ...porque la empresa se encuentra en Algeciras... ...aunque ella de aquí de Marbella... ...que te conocerá aquí todo el mundo cuando te vea... ...sí, sí, conozco, conozco bastante gente... ...la nos verdad... Nos ...un poquito qué productos son, que ...bueno nosotros somos una distribución de congelados... ...productos congelados... ...pero en general de todo... ...lo fuerte nuestro es el pescado y marisco... ...pero llevamos carne, llevamos eh, postres pan precocinado todo, todo tipo congelado. todo congelado y todos con las mejores marcas para ¿Sí distribuimos vuestro productos pues nosotros distribuimos a través de bueno empresa propia distribuimos en toda Andalucía vale y normalmente ¿En Marbella tiene buenas estaciones en Marbella es, es, tenemos muchísimos clientes muchísimos. desde bueno desde gente que hay aquí es no profesional aquí en las cocinas, no que mira qué restaurante aquí, va a venderle todo esto. Pues ¿eh? verá, tenemos la verdad que muy buenos clientes, mucha gente confía en nosotros y bueno, llevamos normalmente nos movemos una línea de calidad eh, alta, media alta, o sea que tenemos de todo, tenemos de todo para todos los públicos. Qué bonito, por ejemplo. Es, qué pinta, qué buena pinta tiene. Esto es algo que sacamos todos los meses: son unas promociones para que nuestros clientes. A a la promoción de este mes? No? De este mes. Todos los meses sacamos unas promociones. ¿eh? Y como ves, llevamos toda selección de carnes, pescados, precocinados. Maravilla, o sea, de todo. ¿ya? De todo, llevamos de todo. Y la bueno, carta. creo aquí para comer la carta con sus productos. Claro, creo, creo que que, bueno, que hacemos una labor importante porque nuestros clientes se lo merecen todo. Estamos a su disposición en todo momento. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, a gracias a vosotros. Bueno, pues saludamos a Antonio Serrano y también a su sobrino que, que creo que va a tomar un poquito la rienda, ¿no? Al que sí. va a jalear un poco en él. Claro, lado, ¿no? ya, claro, y con la confianza. Sí, ¿Va bastante tú? Sí, ya tengo ya que ir pensando en la jubilación. Por eso quiero que vaya ya soltándose para que vaya aprendiendo y vaya presentando los productos que nosotros tenemos, que creo que son de los mejores del mundo. Vamos, no es que lo diga yo, lo dije ustedes que llevan ya muchos años conociéndome y lo han probado en nuestros productos. O sea que ustedes pueden dar fe de ello. Sí, bueno, ¿cómo te llamas? Alfonso. Serrano, serrano, como tío. Mi... <risa> claro. Bueno, Alfonso, ¿cómo ves tú um, que se puede distribuir más? Porque eres joven, hoy ya también se trabaja mucho las redes sociales. Yo creo que hoy también va a ser un punto fuerte ¿no? Eh, en darlo a conocer en muchos más sitios, ¿no? abrir, abrir puertas, abrir puertas al producto. ¿no? Sí, nosotros estamos ahora trabajando mucho en las redes sociales, estamos haciendo una página web nueva, estamos trabajando mucho, yo apostando mucho intentando invertir en eso y también internalizando el producto para que nos conozcan fuera. Esto. explícale explícale que ellos exportan ya a italia importan... nosotros vendemos a más de 28 países a, a entre 28 y 30 países ahora mismo estamos ya vendiendo y participa lo que nosotros, nosotros nos sirve mucho son los premios participamos en casi todos los concursos de aceite que hay en todo el mundo sí, sí. Sí. este año hemos, hemos ganado también con el ecológico el premio al aceite del mundo que llevamos ya cuántos años consecutivos muchos años siendo el mejor, ganado ganado el, oro, el mejor aceite ecológico del mundo llevámoslo siempre... ...y hemos sacado ahora una patata nueva... ...que es con trufa... ...que es con trufa, que es una novedad... Trufa? Trufa? Trufa? ...trufa... ...trufa, ya la probaron ustedes... ...trufa, parece que está usted comiendo trufa... ...trufa auténtica... ...yo te tapo también... ...mira esta, esta, esta, esta, esta, esta. Ya, no? usted para que dé usted fero... ...venga, vamos a probarla, claro que sí... ...esto es, vamos, como... ...el cuerpo de Cristo, igual, vamos... <risa> ...muy, bueno... ...es auténtico... ...como si te comiera una trufa... ...es igual que comerte una trufa, ¿eh? ...es trufa, es trufa natural. Seca y rayada y pulverizada en el momento que va sacando la patata por pues la máquina, va pulverizándolo y es, es un producto que ha tenido aceptación. Y la página web para que la gente que os quiera visitar pueda ver todos los productos que lleváis. Bueno, nosotros somos almasada de la subética. En nuestra página web pueden encontrar. Usted se mete en la te voy a hablar de tú, llevamos vamos muchos años conociendo, te mete en la masa de la subética y ya verás tú. Ver todos todo los, todo todo los, todo los, los premios que hemos ganado en todos los sitios del mundo, todas las ferias a las que vamos, en todos los eventos como este en el que participamos. E intentamos tener una empresa referente, de calidad. Enhorabuena, ¿eh? Y lo veas, ¿eh? No veas, ¿eh? Qué buen fichaje has hecho tú, ¿eh? Sale, si sale como su tío, no tiene problema. ¿Tiene, tiene, tiene, tiene Muchas gracias. Venga, usted siempre. Bueno, Andrés Moreno que ha participado con algo dulce y va muy bonito, muy original el plato, muy vistoso. Él viene de Laurín el Grande y vamos a ver en qué se ha basado, en qué se ha inspirado para esta creación dulce. ¿Qué tal? Qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues estamos un poquito en qué te, qué te ha inspirado, para este bueno, cómo lo has llamado. Sí, el nombre del plato es Montes de Málaga. Vale, entonces me he inspirado un poco en recrear lo que es la naturaleza, la zona por donde se pastorean las cabras, porque este concurso va basado en la leche de cabra, específicamente, y entonces he recreado lo que es un trocito de campo, ¿no? de lo que vemos aquí por Málaga, entonces he recreado lo que es la tierra, en una tierra de un crumble de almendras, con un toquecito de, de, de aove, de aceituna, unas piedras líquidas, que cuando rompe el interior es líquido, de una ganache de chocolate blanco, con cítricos de aquí de Málaga, y vainilla. Una esponja, que es un bizcocho en microondas, con almendras, y también otro, otro toquecito de aove el árbol que es de chocolate y la, la copa del árbol es una nube de algodón de manzana. Lo he decorado con una florcita de borraja que también son, son muy típicas de aquí de Málaga. Bueno, es sorprendente, yo creo que el jurado se habrá quedado, ¿no? Habrá quedado? Sí, bueno, ha, ha, quedado, ha quedado bastante, bien, gracias. Qué maravilla, Es todo un artista, ¿eh? sí que es una obra de arte la creación de tu plato. Espero que saques algún premio. Bueno, esperemos, gracias. Gracias a ti, nos vemos bien. Bueno, la verdad es que están todos pendientes a todo. Vamos a hablar también como Noel 10 que está también pues controlando todas las cositas porque son mucha gente, son muchas cosas, muchos están y hay que todo, ¿no? Tenemos que estar coordinando porque van llegando primero los, los chavales para participar en cocina, hay que indicarles dónde tienen que poner sus cosas, luego sortear su, sus números en el tiempo que entran, en el tiempo de duración. Y después a mí que es el que menos me quieren porque soy el que cobro. <risa> Todo el, mundo de, de, de quitar, Todo el mundo se le ¿no? quiere caquear, que que... pero yo voy detrás detrás hasta que pagan <risas> no lo suelto. Bueno, no, eh, no. quería comentarte lo de lo mismo del jurado. Porque estoy entrevistando a los están y tal, pero bueno, el jurado ahora lo voy entrevistando uno a uno, ahora lo voy a entrevistar a Elena, porque la verdad es que esta señora dirige una escuela ahí las en Vigo, ¿no? De, de... Las escuelas de hostelería de Galicia. De Vigo en particular, pero casi todas las codinas casi todas de lo que es Galicia. En nivel de jurado, hemos visto antes a Sergio Garrido, eh, está también. Bueno, Antonio, él siempre está. Tan... Antonio. Simón Padilla. ¿no? Simón Padilla, y el Antonio que viene de Murcia, bueno, ya lleva tres años viniendo con nosotros. Simón Padilla, bueno, y, y del lago también, no me digas cómo se llama porque no lo recuerdo ahora mismo. Bueno, pues ni lo van a tener muy difícil todos estos participantes. Pienso que sí, pienso que sí, pienso que sí. Gracias. Bruno. Hola, hola. Hablamos con Noelia Pérez, que ha participado también con algo dulce, con un postre, y bueno, la vemos ahí. Aquí ella, que ella tiene cara de persona dulce, y que, bueno, pues te define muy bien, ¿no? tu plato, que me gustaría que me dijeras cómo lo has llamado. Sí. Pues le he puesto de nombre arcoíris Tropical Malagueño, porque he querido simbolizar el mango de la sarquía de Málaga, con productos como el aguacate también y hombre por supuesto utilizando el producto que se pedía en el concurso que era algo de la, de la cabra malagueña y por eso he, he hecho un mousse de aguacate un mousse de queso de cabra y lo he metido un dulce de leche para que tuviera más sabor dulce y le he puesto esa forma he, he utilizado los mismos ingredientes para hacer la decoración también para, de ...distintos sabores pero con los mismos ingredientes. Maravilla, qué bonito, la verdad es que se ve mucho nivel, ¿no? Tú que has estado aquí dentro de la cocina... Sí, sí, se ve el, año, el año pasado también participé... ...y este año hemos venido casi los mismos participantes... ...y la verdad es que es muy buen rollo y muy a gusto... ...es un concurso del que se viene a disfrutar". Muchos de ellos que vienes también a reivindicar el labor de la mujer en las cocinas, sí, que porque tienen que ser siempre los hombres y los que resalten los pasteleros, los cocineros, sí. y hoy tú vienes aquí. ...de decir, no, la mujer podemos y su ya va Sí, claro, sobre todo por el poder feminista de que embarazada también se puede ir a concursos ...se puede estar en cocina hasta el último momento... ...y de hecho yo soy cocinera, ni siquiera soy pastelera... ...lo que pasa es que me divierto más en pastelería... ...y cuando voy a concursos o eventos me encanta hacer pastelería... ...es mucho más divertido. Bueno, a ver si ganas un premio, bueno, que te lo mereces Y si también. no, por lo menos la experiencia lo merece, la verdad. Gracias. Gracias, gracias. Álvaro Salido, que ha participado también con un plato, uno ya de los últimos platos que se presentan, el miembro del jurado ya lo ha saboreado. Y bueno, a ver cómo ha sido esta experiencia para ti. Oye, pues fantástica, ¿no? Con la cantidad de, de promesas, ¿no? Digo, de la cocina, antiguos cocineros, eh, nos han enseñado algunas cosillas. Pues nada, yo he querido preparar una especie de mar y montaña, ¿vale? He cogido un salmonetito que lo he tocado lo mínimo posible, lo he eh, curado un poquito de sal, y luego lo he sopleteado, su so asado, so, justo al último momento, un poquito de sal y pimienta. Luego he hecho un pollito al ajillo, le he sacado la, el, el juguito, lo he texturizado un poquito en un sifón, y he hecho una espumita alrededor, y como podéis ver, un crujientito que es la misma piel del pollo, con un poquito de hierbabuena liofilizada. He acabado en la base con una salsa perigú, que es jugo de ternera, adicionado un poquito de, de, de trufa picada, y poco más, unos brotes y listo, justo salir avise, y comer. Avise, con lo, con lo que tiene que no, bueno, parece que no, pero no es tan complicado, es ponerse. Y, toverse, sí. ¿Y bueno, ¿qué crees tú que van a valorar más el jurado en tu plan? Bueno, yo espero que no, que valoren ¿no? el contraste ahí de pollo laguillo con, con salmonete que no, que yo espero que nadie se lo espera y que he, he tratado el pescado lo mínimo posible, un pescado fresquito, a justo el último momento. Y nada, espero tener suerte. Pero, tú Pero tú está gana, complicado ¿eh? porque hay una competencia grande, ¿eh? la verdad. Pero bueno, nunca se sabe no, aquí. No, eh, bueno. Está la cosa muy abierta, sí. Bueno, pues, pues nada, muchas gracias por atendernos y que a ver si ganas algo. Oye, pues muchas gracias. Hasta luego. Hablamos con doña Elena Solubata, que ella viene de Galicia, esas tierras gallegas tan bonitas, y que además ella dirige la escuela de allí, ¿no?, de Galicia. ¿no? Pues sí, la verdad es que llevo ya 30 años con la Escuela Sería de Galicia y de Vigo, que se llama Marina Blanca. Es una trayectoria muy grande, son muchos años, ya 30 años, y aquí viniendo, pues la verdad es que llevo en Málaga, yo creo que he venido cuando esto era Gecomar, pues como 10 veces, y ahora pues otra vez aquí, encantada de volver a estar en este certamen y de ayudar y de colaborar, evidentemente. si pues sí, me acordaba yo de ti cuando me decía, viene Elena de jurado, me dio una alegría, digo, pero si no la conocimos hace un montón de años. Bueno, es que yo, eh, yo viniendo a Málaga, yo creo, estaba hablando antes con Simón, del de, de, de, de jefe de cocina de Puente Romano que estuvimos juntos cocinando y estábamos hablando que era el año 89-90. O sea, estamos hablando de que cocinábamos juntos los dos aquí en Marbella y estamos hablando de hace 20 años. O sea todavía fotos del en el stand con el que era los productos de ahí de la tierra, ¿no? efectivamente, eso fue un año, efectivamente, que vine yo de Galicia y cociné cuatro o cinco platos gallegos, eh, pues la merluza en salsa verde, un rodaballo, era todo, toda base de pescado, almejas y la verdad es que estamos, pues que estamos hablando de, yo creo que 18 años, 19 años, es que el tiempo corre. ¿eh? Sí, Mira, sí. tú sí que es igual, están ¿eh? o sea, los productos naturales. Bueno, buenos, eh, no, la no, cocina de no esa que hecha ahí con no, productos naturales. La pasa es que yo llevo, que yo, a ver, yo llevo cocina toda mi vida, pero, eh, eh, a ver, hay un giro como todo en la vida y desde hace como seis años en la escuela, en Marina Blanca, hemos empezado por una tendencia que es cocina sin tóxicos, sin químicos, natural. Eh, Cuidando muchísimo que no haya nada de química, que todo sea lo más ecológico posible. Cuando empezamos, eh, de hecho, bueno, a ver, cuando empezamos nos, nos veíamos así un poco raro, pero aún a una fecha de hoy seguimos siendo el único centro de España oficial en impartir cursos de cocina vegana, por ejemplo. No hay nadie que lo haga y no lo entiendo porque es, esa es es predicar realmente que hay que comer bien y enseñar a la gente que comer es un placer, porque es un placer comer, pero es un placer comer si además de comer nos nutrimos. Entonces, claro, pelear con eso es cambiar la mentalidad de la gente. Y es que somos lo que comemos, ¿no? Y... Somos lo que comemos y lo que bebemos. Porque ojo a los refrescos y a lo, a lo que bebemos. Ojo, están muy ricos, pero cuidado. Muy mutualizado, Elena. Bueno, ¿cómo ves este nivel en este certamen? ¿Cómo, ¿Qué es lo que están valorando más los platos que están saliendo? A ver, eh, hay, hay, hay como en todos los certames, hay de todo. Evidentemente hay de todo. Pero el nivel está bastante alto. ¿eh? Es decir, yo he participado con vosotros muchos muchísimos años aquí. Y fuera de aquí también, en Galicia y en otros sitios, muy, participo en, bueno, en muchos eventos. Y este año nos estamos encontrando con una serie de chicos, incluso jóvenes, que nos han sorprendido. Hubo una chica, que no vamos a dar el nombre, que estaba nerviosísima cuando presentó el plato, pero como un flan, la pobre es que se caía, o sea, es que no era capaz ni de hablar. Y el plato que nos dejó era una auténtica maravilla. O sea, era, lo probamos y nos miramos diciendo, qué maravilla. O sea, y la pobre chica no era capaz de articular palabra cuando lo dejó. O sea, que dijimos, bueno, pero esto va a ser un horror. Pues no, no, el plato era espectacular. Y la chiquilla, un flan, ¿eh? ...o sea que hay un nivel alto... ...la gente también está mentalizada... No es como, o sea, ...yo creo que a medida que vamos pasando los tiempos... ...hay mucha información a través de internet, libros... ...la gente se, se mentaliza mucho a mejorarse... ...y la verdad es que bueno... ...hay un nivel bastante interesante, muy bueno... sí, ...creativo y... ...de dulce o de salado, Elena... ...de yo el azúcar es como que no me baja por la gargantilla, por aquí, por la garganta no me baja, el El chivo que yo me parecía cuando lo presentaron en la rueda de prensa que iba a ser un plato más complicado porque aquí teníamos mucho costumbre de tomarlo estofado, pero esto que está saliendo me ha sorprendido. ¿no? A ver, están, están sacando platos del chivo de aquí malagueño totalmente originales, con puntos de cocción muy buenas. Hombre, el chivo es un, es un, es un producto que hay que trabajarlo muy bien para que, tenga, para que no tenga ese sabor a bravío. Luego, sí que hay que adobarlo, marinarlo, bueno, largas cocciones, para que esté realmente meloso en la boca, que se deshaga, que sea muy rico. Y la verdad es que los platos que hemos tomado hasta ahora de chivo, eh, no todos, pero la mayoría han estado súper bien elaborados, sobre todo en cuanto a la técnica de trabajo. Y nosotros que nos llegamos eso a catar y a valorar, realmente nos están sorprendiendo e incluso... La creatividad que la están teniendo a la hora de preparar el chivo, porque es lo que decías tú, ¿no? Pues todo el mundo los toma o estofados o guisaditos. O o, y no, no, están presentando elaboraciones de chivo totalmente ah, rompiendo moldes. Es decir, y eso está muy bien, eso está súper bien. ¿Cómo va tu escuela? ¿Qué le enseñáis? ¿Qué le transmitía a los alumnos? Sobre todo, ¿cuál es la filosofía de la, de la escuela? A ver, ¿cómo va la escuela? Va muy bien. Va realmente bien, gracias a Dios hay que tocar madera, va muy bien y espero que siga así. ¿Qué transmito? Yo transmito, siempre he transmitido lo mismo, llevo transmitiendo 30 años lo mismo, que cocinar es un placer pero que hay que cocinar bien y con honestidad. Que, que hay que cocinar pensando que somos como médicos porque estamos alimentando a un comensal, a un paciente y lo que le demos de comer, es lo que comíamos antes de hablar, lo que le demos de comer... ...es lo que le mete él en su organismo, lo que le estamos nutriendo... ...por lo tanto yo defiendo una comida sana... ...una comida sin químicos, una comida sin tóxicos... ...pero no ahora, ¿eh? lo he defendido los, tos, los 30 años que llevo con la escuela... ...defiendo que sea por supuesto creativa, que sea rica, que sea moderna... ...que no nos estanquemos siempre en hacer lo mismo... ...que la gente quiere cosas distintas... ...pero que vayamos al campo de lo sano... ...y además incluso aprovecho para decir que dejemos los plásticos... ...que yo los retiré de la escuela... Y yo en los cursos que doy de cocina vegana, que somos el único centro de España, el único, ni oficial ni privado, el único centro de España en dar cursos de cocina vegana. O sea, en hacer el máster, el único máster vegano que hay en toda España es el nuestro. No entiendo por qué cuando toda la gente lo está demandando, pues no hay escuelas que se animen. Pues claro, yo, es que no es, no es solamente un curso vegano, es vegano, pero al mismo tiempo es cocina saludable, porque... No trabajamos azúcar blanco, no trabajamos harinas refinadas, no utilizamos plásticos, no utilizamos sartenes de teflón ni nada, todo es, todo es sin tóxicos, sin químicos, sin contaminantes. Tal. Eso implica una inversión muy fuerte en materia prima para que no haya tóxicos. No todo el mundo está para la labor, pero eso es lo que yo predico. Es decir, tú, si tú me preguntas, Elena, en tu escuela en harina blanca, ¿qué es lo que tratáis de transmitir al futuro cocinero? Pues yo lo transmito que cocine pensando que lo que está cocinando es un arma muy buena o mortal, si no la usa bien, porque estamos dando de comer a muchísimas personas que las podemos intoxicar poquito a poco con una comida llena de tóxicos o podemos alimentarlas con muchísimos nutrientes y hacer que rejuvenezcan y que se encuentren con una piel maravillosa y con energía. Y, y eso es realmente es, es lo que hay que enseñar a un cocinero. Es decir, caliza Calixta, en tus manos, ¿eh? Porque todo lo que estás diciendo suena muy bien. Y el papel de la mujer hoy por hoy, ¿qué el papel que tiene? La mujer... Mira, en el año, gracias, a... bueno, a ver, vamos mejorando. En el año 18, es decir, hace hace unos meses, se creó una iniciativa de María José. ...San Román, que es una ex mujer cocinera estrella Michelin... ...que está en Alicante, tiene el restaurante del Monastrel... ...y con Carmen, Carmen Ruscadella... ...se creó una asociación que se llama mec MG, ...Mujeres en Gastronomía... ...donde que viene, estoy, estoy metida, claro... ...donde estamos todas las mujeres intentando defender... ...nuestro puesto en la cocina y bueno, y que estamos ahí... ...al igual que los hombres y que ni mejores ni peores... ...estamos ahí, somos ni, ni más ni menos... ...unas más, otras menos, pero somos iguales y ahí estamos... Le damos un beso y te que seguir degustando los platos que acaba de sacar uno. Gracias, Gracias. Elena. ¿Cuántos profesionales están pasando por aquí? Ahora acaba de llegar José Neto. Hombre, para mí en crítico es el número uno. Tanto bueno como malo, ¿eh? Él dice la verdad. Y eso es lo bueno. Ahora mismo acaba de comerse hasta Garriné y dice que está impresionante. Sí, porque nos lo diga él mismo. Bueno, que me alegro mucho de saludar. Buenos días, amiga. Buenos días. Encantado de saludarte de nuevo. Y un placer estar contigo y con esta gran audiencia de tu del medio que. Que, que lleva no es verdad ¿eh? no es porque da bien con pepe pero me he comido una hasta que es un auténtico espectáculo y lo digo de verdad lo digo de corazón sin la intención de hacer una adulación gratuita ni sale piro pues no le hace falta ¿eh? ya sabemos el nivel que tiene pepe romero pues a estas alturas que vamos a descubrir ¿no? pero eh, eh, esa, ese punto exacto de esa esa textura eh, eh, esa eh, esponjosidad de la pro, del propio producto eh, lo convierte en una en auténtica una exquisitez. ¿no? Muy bueno, muy bueno. y, y bueno, y la verdad es que esta es una de las muchas propuestas que nos vamos a encontrar hoy aquí en, en este certamen, en este cuarto certamen gastronómico, ¿eh? que es muy importante. Y digo es muy importante porque de esta forma se está contribuyendo eh, de manera importante a conservar, promover y divulgar eh, ese legado gastronómico tan importante. Y tan interesante que tenemos aquí o que tenéis aquí en marbella que tenemos porque yo ya me considero marbella marbellero, ¿eh? y por lo tanto yo animo a de que no decaiga la fiesta y de que esto siga con ese espíritu de, de continuidad y en cuanto a la de crítico yo me considero comentarista eh, lo de crítico suena un poco a criticón, ¿verdad? Y eso resulta un tanto complicado. Eh, verdad, ¿Qué había criticado criticar yo de Pepe Romero? ¿Qué había que criticar de los buenos, de los grandes y buenos establecimientos de, de restauración que tenéis aquí en Marbella? Es que, bueno, si, y si hay alguna crítica, siempre se hace desde el punto de vista constructivo, ¿verdad? Pero no soy como otros compañeros, no voy a mencionar a hombre, evidentemente, eh, y lamentablemente que son siempre aquellas personas que no saben ni entrar en una cocina, son los que se erigen como grandes críticos gastronómicos y hacen un comentario bastante malicioso y esto Malicia, lo hace sino eh, fastidiar de forma importante a, al sector y tenemos todo que contribuir para que siga siendo uno de los más importantes de España, el de Marbella. ¿Qué te ha parecido la intervención del chivo en esta edición de Marbella Cocina? Hombre, una incorporación importante. Eh, yo, la verdad, me ha quedado gratamente sorprendido porque es un producto que también está muy arraigado a la cultura culinaria marbellera. Y bueno, ya era hora de que se le diese el protagonismo que realmente requiere, porque Marbella no simplemente eh, vive del pescadito frito y el marisco que también, evidentemente, sino tenemos una cocina eh, del interior que hay que poner de manifiesto. Y ahí está el ejemplo que tú estás diciendo, el Chivo y esas eh, tacaninas, y perdón porque sea tan reiterativo, que es un, todo un espectáculo. De Málaga, ¿verdad? De Málaga, todo bueno. Todo, todo bueno, exactamente. ¿A estar solecito. Eso pues es. para nosotros tengo que deciros de verdad, de verdad, que es una gran satisfacción de tener aquí a Arto Cayo. Sí, amigo. De verdad, porque es que es una bellísima persona, de las buenas, buenas que hay. Y para, para lo que es la asociación de Marbella Cocina, es engrandecerla bastante, bastante con su presencia aquí, de verdad que Vamos. sí. Estoy yo... muy orgulloso que esté aquí. Yo siempre sabe que me tenía vuestra total y entera disposición para contribuir con vosotros en lo que humilde y modestamente pueda aportar. Y visto el jurado que tenemos de, de, de categorías, super, categorías, el, super Elena, Elena me ha sorprendido muchísimo con lo de la cocina vegana, ¿eh? Porque fíjate que hay pocos sitios que se haga una cocina como escuela de hostelería vegana ¿Eh? y eso. Sí, sí. Una cocina vegana que no tiene por qué ser desangelada ni de saborilla como decimos por aquí, exacto, exacto. una cocina de bien elaborada, con productos que se que, se, que, que bueno que contribuyan a ese tipo de cocina a la que estamos hablando, no tiene por qué hacer una, una cocina desangilada, como digo, y, y, y se está demostrando, se va a demostrar con, la, con los productos que van a hacer. Una cocina si se hace con cariño, con amor, con entusiasmo, eh, por muy austero que sean los ingredientes, siempre el resultado hace bueno, va a ser positivo. Así es que una cocina de gana no es sinónimo de mala mala a la comida. ¿eh? Anoche estábamos cenando y, y cogimos y después de esto le, le puse a Elena, le puse también... O lo que nosotros tenemos, el chatubrián que tenemos nosotros, que no es el normal. es un chatubrián que lleva unos tomates eh, también que se hace al horno, igual que se hace toda la zarza que lleva, y una zarza estilo un poquito moruna, con sí, hierba, y eso está impresionante. Sí, sí, y si sí. sí, después coges las patatas fritas, patatas fritas buenas, la coges, la, la lías con eso después con el cardito que, que nos jugo sí, con, sí. Eso, y con eso, mira, eso está impresionante. Y comimos la noche, tagarrina, la para probarla, a no Esa es otra, esa es otra, Pepe. Thank <laughs> you. Eh, nosotros somos unos privilegiados desde el punto de vista lingüístico porque no todo el mundo desde España, perro para arriba, eh, saben pronunciar la tacarnina. Yo en Madrid, en mi programa nacional, cuando hablo de, de la tacarnina y me quieren imitar, dice la tacarnina. Mire usted, la tacarnina. Y eso, y eso es que, es que, nada te... más que sabemos decirlo nosotros. ¿eh? <risa> Una cosa. Tagardina, tagardina. yo he escuchado de todo. Hoy qué bueno esto. Mira, que se la puede ir por medio aquí. Cuidado, la que... cuidado. cuidado. <risa> vivo y en directo. Claro, eso es. Eso es. Bueno, así que es verdad que se le da todo tipo de nombre, pero el nombre. Es... ¿Tú, ¿Tú te imaginas loco lo, lo, lo cursi que resulta decir esta carnina? ...hay que decir tagarnina... ...es como, como lo que dicen manteca colorada... me por Dios... Ah, ...manteca colorada eh... Es que, ...es que aquí nosotros... ...la costumbre nuestra es decir tagarrina... Ah, ...claro, tagarrina, tagarnina. ahí está... Eh, ...y esto que tú vas ahí al campo... ...y ves esos ejemplares... ...de, me, de metro y pico de diámetro... ...ahora en el tiempo esto... Ah, ...no, y en este una ...un ejemplar de eso sin pelar... ...tengo fotos, yo tengo fotos... De, ...de llevar por tu lleno... ...y mira, se ve estos ejemplares... ...como si fuera una sombrilla... Precioso. Pues la verdad, ¿me permite un 30 segundos más? Mira, muy, muy rápidamente, no tengo más remedio que expresar mi más profundo agradecimiento a todos ustedes, a los que formáis parte de esta Asociación de Cocinero y Pastelero de Marbella, Marbella Cocina, que es una iniciativa importante, y, y porque estáis haciendo una gran labor, una labor importantísima, ya que, bueno, la, la, la cocina es una de nuestras principales fuentes de riqueza Porque, bueno, que os voy a contar a vosotros eh, Con respecto al turismo aquí en Marbella, ¿no? Eh, y qué sería del turismo sin esa pata imprescindible e insustituible como es la gastronomía es que, Por lo tanto, y, enhorabuena Y, y, aunque, y hoy, aunque Marbella está en lo más alto a nivel mundial Y no es porque me sigue la pasión no, no, no, eh, de una persona que ama esta tierra Lo digo de verdad Aunque estéis lo más alto Pero nunca hay que bajar a la guardia no, Eso nunca, es muy importante porque, porque lo dije, más mínimo no van a mis tío ¿verdad? te lo dije cuando le dejé el negocio aunque estoy ahí todo el día, ¿no? pues porque me gusta sí. estar, me lo he vivido de chiquitito y él y y, y, y le, y le dice siempre la guardia, la, y tiene la guardia mucho más superior que yo, Eso. la verdad es que me encanta como sí, trabajo sí. tengo cuatro hijos que esos son cuatro, cuatro gloria trabajando en la hostelería, y, y lo bien que lo llevan y pues, oye, yo te puedo decir que hoy, restauración los dos restaurantes míos son los que más venden aquí en Marbella Qué bueno, pero es verdad. Y dicho las la rama que el tronco sale. Pues ah, enhorabuena <ríe> los dos. Muchas gracias. Y enhorabuena gracias. a ti y a tu equipo. Gracias, gracias. por sí. Bueno, la verdad es que tenemos que felicitar también a Juan y a su esposa, que ahora no la veo aquí, pero que no, sois una maravilla qué, sí, sí. y la de años que lleváis vosotros en la profesión, que eso vamos, es un mérito ya... Y que te siga gustando. <ríe> Lo más importante es la unión y seguir. Y después disfrutar, porque ya vamos va mayor. Y eso no es bueno. Pero estas paganinas y estos productos Eco. naturales que comemos, vamos a estar jóvenes siempre. Vamos, yo todavía me siento jóvenes. Corazón, de espíritu. ¿no? Me siento jóvenes. Espri... Aunque nos salgan las arrugillas también. Ay, Elenita. El corazón de no más joven. Elenita, de tantos periodistas que he conocido yo en el Hotel Andalucía Plaza, para mí eres el number one in the world, para Por que me entienda. Un beso. <risa> gracias, gracias. Bueno, a ver cuántos platos de tacanina lleva puesto ya. Yo creo que veintitantos ahora mismo, porque acabamos de, de abrir la, la veda. Esto es lo que más gusta, ¿no? Y. Es pues típico ahora mismo. Además que cada año ya se está repitiendo cada año y tiene un éxito. Entonces, ¿para qué vamos a hacer otra cosa si te gusta? Y el gazpachito con fresquito que apetece mucho. Todo recién hecho. Vamos a Pepe, venga, vamos, vamos a parar el camino. Bueno, vamos a saludar a Óscar Pérez, que bueno, ¿cuáles son las, esas soluciones para el negocio? Correcto, vamos a ver. nosotros eh, bueno somos una empresa gallega que, que, que tenemos aquí nuestro buen distribuidor Aldemsa y venimos hoy a apoyarles en este, en este evento y lo que tenemos son alimentos eh, precocinados, congelados, ya listos para... Dar una última fritura y en dos o tres minutos, pues tenemos magníficos platos. evidentemente solucionar el problema, magníficos platos de, de pescado. ¿Cuántos productos tenéis en general? No Bueno, no, no, nuestro, nuestro portfolio actualmente nacional supera las 100 referencias. Somos líderes nacionales en, en, en el mundo del precocinado y bueno pues eh, aquí hemos traído. Pequeña... ¿Qué sensación tiene vuestro producto en Málaga? Bueno pues cada vez mejor la verdad. Eh, bueno llevamos ya la compañía tiene 28 años ya llevamos más de 20 años eh, trabajando en, en, en todo que es en toda Andalucía y pues poco a poco cada vez vamos da, dando a conocer más la, la marca y el producto y, y, y muy contentos. ¿Y ¿Dónde está la fábrica? Eh, la fábrica está en, en Galicia, en la Ría de Arosa. ¿Y ¿Más has demandado el producto estrella que tenéis? Bueno, actualmente nosotros, el, el producto que más está vendiendo la compañía a nivel nacional es una anilla rebozada, que es una anilla que hacemos nosotros con surimi de potón, que es eh, receta nuestra, que es el producto que más vendemos actualmente en, en la compañía, y después bueno pues una, una gama de productos, empanadillas, eh, pues fingers de pescado, bueno una gama muy amplia, muy amplia. ¿Una página web para las personas que estén interesadas? En... Sí, en, en www.congalsa.com. Ahí pueden encontrar toda, bueno, ampliar información sobre lo que estamos hablando. Eh, y bueno, por supuesto, nosotros eh, dispuestos a darle toda la información que, que, sea, que sea necesaria este certamen qué nivel ves cómo cómo lo estás viendo pues ahora mismo muy, muy animado y, y bueno realmente ahora está es cuando estaba viendo más apogeo y estaba viendo más gente y la verdad es que muy muy contentos encantados de estar aquí o sea que me parece que una te he preparado una que esté preparado de batería prima porque pasará muchísimas más personas vamos a intentarlo porque más... tenemos aquí reservas vamos a intentar que, que nadie se quede sin probarlos pues muchas gracias ¿no? a, a vosotros muchas gracias Diego Pinguet, que siempre nos atiende divinamente donde quiera que esté aunque haya muchísima gente y tenga que atender a todo el mundo, pero esta aquí, te están quitando aquí tus croquetas de boleto, ¿no? a ¿Cómo se llama esto? Eh, croquetas de boleto y croquetas de morcilla. La verdad que es una novedad que hemos traído, ya llevamos varios meses trabajando, pero lo hemos traído este año aquí como novedad y, qué más y tienes? ¿Qué es, ruta, ¿qué estamos friendo no? un, un langostino en tepura negra que también la verdad que está que te, va, ten, va teniendo bastante aceptación la verdad que, que están saliendo bien los productos que estamos sirviendo hoy están saliendo muy bien ¿Qué de todo lo habéis traído una representación pero que hay muchas... bueno hem, sí hemos traído una una pequeña representación, como tú sabes, siempre cuando vamos a otro, otros eventos donde llevamos algunas cosas más, pero bueno, siempre intentamos llevar, traer un, un poquito de todo, de lo que llevamos. ¿Cómo ves este certamen que en esta edición... Te Bien, la verdad que ya llevamos como cinco años. Viniendo y cada año la verdad que veo más, más afluencia de público, más gente, más empresas, y la verdad que lo veo muy bien, las cosas como son. Hay que darle también estos jóvenes co e cocineros, ¿no? Para que vayan avanzando y darle este ánimo. Y cuando ven estos productos que pueden trabajar con ellos en cualquier cocina, pues se le ayuda mucho también, ¿no? porque eso, porque Sí. ...sí, la verdad es que sí, que ya se han acercado varios cocineros... ...preguntándonos por el pan, por el pan de hamburguesa... ...por el pan de, de mesa, para pa el cubierto individual... ...y la verdad que sí, que como se suele decir... ...está teniendo buena aceptación... ...poquitas cosas, pero, pero bien. Bueno, ¿qué de sacar? Bueno, vamos, como acabáis de sacar este plato... Este, ...esto es el langostino en tempura negra... ...que hemos empezado a comercializarlo este año... ...y la verdad que don, la feria que lo hemos llevado... ...ha tenido muy, muy buena aceptación... Bueno, como lo estás viendo está... Bueno, bueno, bueno, bueno, no. desaparece, rápido. <risa> ...desaparece rápido... ...muchísimas gracias y enhorabuena por vuestros productos... ...venga, gracias a ustedes eh... ...bueno y de Vélez Málaga, Manolo mira los amigos de Vélez... Hola. ...ven para ...manolo, ven aquí yo. Eh, ...tú tienes que presentarlo... Manolo. ...porque tú fuiste el que lo presentaste a nosotros... ...y tú tienes que hacer la presentación hoy Bienvenido. ...bueno la señorita Pepi del restaurante El Cruce de Vélez Málaga... Manoli, de Belén Málaga también, amigo de muchos de la años, Pepe. y de la Pepi. Y de Manolo, y de la Conchi, y de Pepe, y de, de Pepe, Recocho, Isabel. Todos todo muchos años llevamos, y sí, es, vaya, unos amigos estupendos, estupendo, estupendo de tupendo. Tupendo. Tupendo? Eh, Y Benito, y, y, y llevamos ya no muchos años que nos conocemos, ¿eh? Y siempre que podemos venir, que nos invitáis y venimos. Porque vaya, os portáis con nosotros estupendamente, yo me ...favorable... Me alegro mucho de veros, y bueno. Me alegro, me alegra mucho de veros, que me alegra mucho de veros. Estuvo muy agradable, y tú también. Gracias, ya soy sí, un es, encanto es verdad, todo. Muy agradable. Ahora bueno, tenemos que hablar de la cocina, porque yo sé que las mujeres han estado un poquito, no se ha hablado mucho de una mujer cocinera, de estrella Michelin... era como un poquito impensable. Tú que has vivido eso ¿eh? en tus propias carnes, porque has llevado tu cocina, ¿cómo has visto la evolución que está oh. también y, la, y el papel que está teniendo oh. la mujer? ¿no? No, okay. Muy distinto. Han cambiado la forma, la, los productos. Yo siempre he hecho comida casera, como yo sabía de mi madre y sabía y también tiene mucho éxito, ¿eh? Porque a la gente le sigue gustando lo tradicional, la otra, la es, otra comida. De, de hecho, tu restaurante pero, está lleno siempre. ¿no? ahí está siempre, siempre, no te y no. tenemos comida casera que es de toda la vida y pero que esto que hay hoy en día también hay, está muy bueno. Es estupendo, y hay que disfrutarla porque es para disfrutarlo porque de verdad que, que y hay comida que, que está muy Facilita, facilita mucho, facilita mucho, sí, facilita. Eh, toda esta variedad facilita mucho. Sí, depende qué tipo de cocina eh, sea, exactamente. pues exactamente. Bueno, exactamente. Hay o muchísimo, porque se dan muchas cosas ya casi pre, pre sí, hecha. y, y, acá, y casi. también muy bonito y también sí. gusta. Aunque sí, sí. una le guste lo de tradicional, pero también gusta nos gusta cambiar. lo de hoy, claro. No. Cambiada porque menos tiene que yo, cocinar. Mira, como soy tan buena comedora, yo a mí me gusta todo, <ríe> todo, todo lo disfruto, sí. aunque sea tan con aceite que no. disfruto. Es que la tierra malagueña da para mucho Y ahí tenéis unos terrenos ay, Que ahora hablaremos aquí ay, eh, Con la finquita ay, de los ay, aguacates ay, ay, Antonio, ay, ay, ay, qué reportaje más ay, guapo ay, Aquí ay, vimos ay, sí, sí. Que Cuando empiezo otra vez ya ay, está todo ay, ay, está Mi está, ¿no? casa está a vuestra disposición ay, Cuando vengáis pues momento, ya iremos maravilloso Ya volveremos por allí sí, sí. Ya volveremos Y todo muy rico, muy rico Y muy muchas gracias por invitarnos Muchas gracias cariño Hablamos con Carolina Sánchez que ella nos bueno, va a contar que ha traído para este certamen de todos los profesionales de la cocina, de la gastronomía y que todo bien regadito, esos platos pues sabe mucho mejor, claro que sí. Carolina, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué has traído este Pues mira, son tres variedades de vino de Bodegas torres. tenemos eh, vino blanco que es con uva moscatel Rosado, que es uva barnacha, y el rioja, que la uva es tempranillo. ¿Tú, por ejemplo, con qué maridarías cada uno de ellos? Pues el vino blanco, sobre todo de aperitivo, y con marisco y pescado blanco. Y el rosado, sobre todo, para carpacho, pescado humado, comida asiática en general. Y el rioja, para carne y embutidos. En la variedad está el gusto, cada uno como a lo prefiera, ¿eh? pero a mí eh, la esmeraldita esta me encanta. <risa> Muchas gracias, enhorabuena. De nada, gracias. Bueno, Irene González va a ser la responsable de darnos en primicia, en primicia, pues algo muy rico y que todavía no está ni en el mercado. Nos hablaba Pepe Romero de esto y que, bueno, pues fíjate, qué lujo, en primicia nosotros, cuéntanos un poquito con es... El... Sí, la verdad que sí, estamos promocionando la nueva cerveza de San Miguel, la Magna, que lo que tiene de especial es que está lupulada en tres tiempos, lo que hace que tenga extra de sabor y aparte que sea mucho más suave para nuestro paladar. La verdad que viene con fuerzas para quedarse en el mercado y para este verano que sea algo fresco y bueno... La verdad que hay que probarla porque es diferente a, a las normales que estamos acostumbrados. Es tan bien lupulada como la cerveza manila, pero mucho más suave. Sí, así que ya que... nos ha presentado oficialmente, ¿no? ¿Tiene se presentará cinco, sí, tiene 5,7 de alcohol y bueno, que está muy bien, así que a probarla. Va a ser la comida del verano. Claro, exacto, exacto, sí, sí, sí, <risa> muy, y, y entra muy bien, muy fresquita, vaya, a beberla bien fría. Muchas gracias, muchas gracias. A usted, hasta luego. Bueno, Juan Pedro Hidalgo y Lázaro, que lo conocemos de aquí en Marbella, de mucho tiempo, un gran profesional. Y aquí es están todos los profesionales y los mejores productos. Y hoy el protagonista, el protagonismo lo está teniendo el chivo, porque se están elaborando unos platos que nos ha impresionado, y al jurado también. Y lo traéis vosotros, lo tenéis vosotros además, ¿no? Sí, sí, lo traemos nosotros. Nosotros contamos con una marca de garantía. Nuestro chivo es un chivo lechal. Eh, de la cabra malagueña, pertenecemos a una asociación de, de criadores de cabra malagueña y nuestra empresa es la que se dedica a comercializarlo, de la mano aquí en la zona, de la mano de los norteños, de Lázaro, y la verdad que estamos muy, muy contentos de estar aquí, de poder dar a conocer el producto por aquí, que ya es muy conocido, pero darlo, darle más publicidad, y el concurso y las tapas, pues espero que os gusten y que estén muy buenas. La verdad es que vosotros sois pioneros también en eh, distribuir carnes eh, de sesión de de origen y lo mejor de lo mejor ¿no? si sí, la verdad es que llevamos ya muchos años en el mercado y intentamos pues dar siempre el mejor producto de una calidad excepcional y que nuestros clientes siempre tengan esa satisfacción del mejor producto y por hoy que es lo más demandado en carnes porque el chivo se está poniendo ahora otra vez como de moda no pero el producto más demandado vuestro... Pues creo que la carne premium. Nosotros nos hemos especializado en, en el tema de carne premium. Aparte tenemos otros muchos tipos de carne, pero la, la gama premium nuestra es la que más estamos comercializando. Siempre está divino, lo hagamos como lo hagamos, ¿no? Exactamente. Es una carne que nunca falla, que tiene unos conceptos de calidad muy, muy, muy conseguidos e intentamos que, que sea un producto top. 100% Bueno, ah, volviendo al chivo que era hoy diríamos un poquito lo que con los cocinarán tal el chivo tenemos que puntualizar lechal porque el chivo sí que es verdad que siempre pues tiene ese, que le llamo aquí el tufillo o, no, muy, esos sabores pero siento lechal no porque no come nada más que leche no o se no toma hierbas todavía ¿no? efectivamente nosotros la marca de garantía con la que contamos lo que nos, se nos exige es que sea lechal que no tenga más de un mes de vida He criado con leche materna, con leche de, de la madre... ...y es imposible que, que ese tu fillo que tú comentas... ...y que por desgracia tan tan asumido, tan... ...se le ha puesto al chivo, pues en nuestro no... ...ni sabe, ni huele... ...es una carne muy, ro, muy rojita, muy rojita, muy tierna... ...y e imposible de estar mala. Bueno, como habéis visto el nivel de los cocineros... ...y de esos platos que han preparado con el chivo... ...¿os ha sorprendido? Sí, sí, o un, un... Un, un ...echándole el ojito así por encima... ¿Cuál los ha llamado más la atención? No Yo, no, Aunque no los hemos probado, pero creo que el, que, el, el número 3 es el, el que tiene el sabor de la sarquía, tiene muy buena pinta. ¿Y para ti? Para mí el primero, el del taco, no el tru, trufal o algo así, ¿no? Con vale. pues la trufa, eso tiene sí. un potencial increíble. Bueno, bueno. sí, bueno. sí, que muy bueno. Sí, con los dos sabores mezclados tiene que estar muy bueno. Y luego creo que hay uno que incluso es crudo porque es un tartar de chivo. Eh, se está haciendo se está muy de moda en, en Málaga capital en Málaga y en la provincia el tartar de salchición de normal el salchición de Málaga y nosotros hemos llegado a hacer pruebas de tartar de salchición de cabra que también está muy rico pero, pero lo probaremos. Pero, muchas gracias y enhorabuena por vuestro producto gracias, gracias, gracias a vosotros a ...y ahora estamos en otro stand y está aquí Estrella lado ...que nos va a hablar de qué bodega representa ella... ...bueno, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes? tal? Buenas tardes. ¿Qué bodega es la que te Yo vengo con Bodega Sani... ...somos de Extremadura, de Almendralejo, un pueblo de Badajoz... ...y nosotros llevamos unos vinos semidulces... ...en concreto hoy vengo con unos blancos y unos frisantes... ...y nosotros... Hay ...denominación de origen, ¿no? Los... Nosotros tenemos denominación de origen en Cava... ...en nuestro pueblo... En nuestro pueblo solamente hay 30 bodegas con el tema de la denominación de origen del cava. He desayunado yo este cava en la bodega del abuelo, en el restaurante del abuelo. ¿Ah, ¿sí? He desayunado migas con este cava, te tengo que decir. Ahí bueno, ¿verdad? Cava, ¿eh? Genial. <risa> Nosotros trabajamos con la distribución de Arbona Solís aquí en Málaga, que llevan 25 años en el sector de la distribución de vino y nada muy bien Aquí es un llamamiento que vaya la gente a visitar venga lejos porque Exacto. es muy curioso ver el museo que hay también allí es muy bonito espectacular y las bodegas bodega son espectaculares en concreto la nuestra es muy bonita tiene un jardín botánico que es espectacular bodega Sunny. pues sí, cuando yo quieran pues enhorabuena muchas gracias. gracias hablamos con javier gonzález que ha elaborado también un plato libre y que bueno que me gustaría que me dijera cómo se llama cómo lo has titulado y cómo está la verdad. Pues nada, es, es un bacalado, un bacalado semifrito con una costra de pimienta y simplemente es confitado y frito bien, bien fuerte en una sartén. Después le he una zarza baja, una zarza muy típica francesa, una chantilly, chantilly de foie, lleva charlota, lleva foie y lleva un poquito de boleto y un poquito de nata, muy bien triturado. ...y después le he puesto una cama de arcachofas, arcachofas con gambones y le ha sacado todo el juguito y tal... ...y tiene todo arcachofa y tiene el jugo del gambón a ...es un plato pues muy de, de la época que estamos ahora... ...de Semana Santa, metiendo el bacalao, metiendo también el chantilly... ...yo creo que este es un plato muy equilibrado. ¿Cómo has visto el nivel de los demás compañeros? Pues la verdad que el nivel de este año es muy, muy fuerte... ...yo tuve la suerte de ganar el año pasado en esta edición de, de escuela... ...y este año pues he visto que hay mucho nivel... ...vamos a ver si estoy entre los tres primeros por lo menos... ...bueno, eh, ya que tienen la experiencia ya no o sabemos un poquito más va ...sí, pero este año es verdad que hay muchísimo nivel... ...hemos coincidido que son cinco o seis de las escuelas de hostelería de Benaví... han cogido... ...y es verdad que el nivel es muy, muy fuerte, vamos... ...aquí estamos otro año más... ...enhorabuena... ...muchas gracias a ustedes... Federico o Fede, como lo conocen todos sus alumnos, toda la gente, porque está en la escuela de hostelería lleva ya tiempo formando a estos jóvenes que, bueno, pues tienen esa ilusión y de encontrar un buen trabajo, de tener su propio negocio, ¿no? ¿Qué le, qué le sueles transmitir tú a los alumnos? Bueno, sobre todo intentamos transmitirle pasión, ilusión por la cocina y que disfruten, más que nada que... ...que lo tomen, aunque eso muchas veces hay que traerlo... ...pero incentivarlo para que lo tomen como un hobby... ...y no como un trabajo... Eh, nosotros muchas veces decimos que vamos y vamos a, a nuestra casa... ...o vamos a nuestro hobby y no hablamos de que vamos a trabajar... ...tenemos eh, la suerte de tener nuestra profesión como un hobby... y personas que será más fácil aprender otras menos, pero vuestra labor como profesores es que todos salgan con sus títulos, ¿no? Sí. Y por lo menos tengan esas nociones que luego que la desarrollen como quieran, ¿no? Sí, nosotros damos unas bases, es verdad que es cierto que nosotros damos unas bases, incentivamos un poco e intentamos transmitirles esas chispas eh, para que el día de mañana, pues bueno, lo mismo pueden trabajar en un restaurante, que en un hotel, que en restaurantes pues de con estrellas Michelin y demás, pero sobre todo que, que lo que hagan, que lo hagan con ganas, que lo hagan con pasión y que le, le pongan ese poquito de corazón que luego la gente lo nota en los platos cuántos alumnos habéis presentado en este pues mira se han presentado creo que han sido nueve o siete alumnos y en total han cogido a siete se han presentado nueve y han cogido a siete de los alumnos que se han presentado si sí. uno de ellos estará por algún premio y sobre todo quedarse aquí trabajando en el hotel bueno, pues hombre, esperemos, esperemos. La verdad que todos los platos, tanto de mis alumnos como que de los restos de los participantes, son platos que están muy bien, muy bien elaborados y bueno, esperemos que les guste lo que algunos de los que ellos han hecho. Muchas gracias, enhorabuena por tu servicio. Muchas gracias, gracias a ustedes. Bueno, Pepe, tenemos también que darle protagonismo aquí a Puente Romano, a los profesionales. Hombre, no, es que fendando una institución en San Pedro y en Marbella. Aparte es un gran profesional como la Copa de un Pino. Por algo está jubilado y sigue aquí en los FT, tiene que quedar aquí. Tú no te puedes ir aquí. Y aquí lo tenemos. La semilla ya, la semilla. La semilla. Bueno, gracias a los elogios de Pepe Romero, que tengo el gusto de conocerlo de más de 40 años. Fue de, de, de las primeras personas que yo conocí cuando aterricé por San Pedro y para mí, aparte que le doy un cariño, cada vez que veo me alegro mucho de verlo y ¿qué te puede decir más? ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que empiezan ahora con esas ilusiones? ¿Le darías algún consejo? ¿Le dirías... Oye, yo le diría que si se de, quieren dedicar a este trabajo, lo primero que le guste, que no lo cojan como una profesión de paso y que se marquen unas metas, unas metas de llegar arriba, porque en este trabajo si te queda a la mitad, sobre todo en la sala que es lo que yo más tengo de conocimiento, pues te, se van a sentir insatisfechos totalmente al final. Esta, este trabajo es para llegar arriba. Te queda a la mitad, llega una edad que luego va a decir esto no me gusta, no sé si me explico un poco, pero es así. Esa ilusión hay que perderla y aspirar a más y a más cada vez. ¿no? Es que él ya aspira más, no sé dónde va a llegar. Ya tiene que llegar a algo sí, sí, muerto. que lo a los jóvenes, que no se que estancado, no que vaya a. Los a los... Sí, no, sí. pero la, la, la satisfacción más grande que yo tengo es que lo hacemos en Puente Romano, llevamos dos años y que están los tres, tanto el director como de cocina, el primer jefe de cocina, y él está emborcado, emborcado, emborcado, pero emborcado, no puede estar más emborcado. Los cuatro, totalmente emborcados. Y además es que el director ha dicho que lo tenemos que hacer todos los años. Y este que nos apoya también. Bueno, y y, y si, si, hablamos de, si, si hablamos de Simón Padilla, eso es una máquina. Toma, también, no, toma, y toma igual, toma hasta borcado, es que son todos, todos. nada, enhorabuena Gracias. por tantos años. Gracias. Gracias. Gracias. Bueno, hasta ahora no me ha podido saludar, el presidente, porque ha estado súper ocupado, custodio, atendiendo al jurado, la cocina, afuera, la verdad es que estabas como Dios en todos sitios. <risa> Nunca mejor dicho, pues muy bien, gracias por venir, Elena. Y bueno, cuéntame un poquito cómo se ha desarrollado todo internamente, porque estamos viendo este yo, estamos entrevistando a los cocineros, pero tú que estás llevando todo esto desde dentro, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo ves el nivel de los cocineros? De Concursantes. Pues mira, el año pasado salió bien y este año el calificativo lo aumentamos bastante mejor. Eh, va siendo todo, está saliendo sobre el horario previsto, la programación. Están saliendo los concursantes a su hora, con los platos terminados. Eh, más cantidad de concursantes y todo, total, muy bien organizado. Porque han entrado escalonadamente, hora y media de duración cada el, ...elaborar el plato y cada cinco minutos iban entrando... ...y lo mismo que iban entrando, iban saliendo... ...dejando su mesa limpia, explicando al jurado... ...en cinco minutos que tenía de sí... ...y son las dos de la tarde... ...y nos faltan diez minutos para el último plato... ...y, y, y a esta hora, otro año, todavía estábamos liados. Marbella Cocina ha hecho una gran labor... ...en este certamen, como en todos los anteriores... ...porque además habéis puesto el producto, ¿no? como el chivo... Ha sido el plato oficial que han tenido que elaborar, ¿no? Y eso no tiene alternativa. Hoy otro que sí, pero el de chivo tenía que ser el plato. Sí, este año, este año, con diferencia de otros años, hemos puesto archivo malagueño como plato para los profesionales, un mismo plato para todos que tienen que elaborar. Eh, hay que promocionar el chivo de nuestro, chivo malagueño, porque en la provincia de Málaga la verdad que hay menos conocido que fuera de nuestra frontera. ...porque antiguamente, eh, hace siglos... ...pues salían los ganaderos con sus cabras, sus chivos... Eh, ...por la zona de Levante y la zona de la Ruta de la Plata... ...y se hacían como un arco... ...y fuera de nuestra frontera, como he dicho... ...pues los Logroño, Salamanca, el chivo malagueño es eh, muy famoso... ...es más, cuando necesitan macho vienen aquí a Málaga... ...a por machos chivos... ...y se lo llevan para arriba para... ...para aumentar la, el número de, de ganados... Eso ha sido, eso ha sido lo que los profesionales han trabajado sobre el chivo, la cabra malagueña, ¿no? Cada uno le ha dado su punto, su estructura y la verdad, pues este año ha sido el chivo y ya el año que viene, pues ya veremos qué otro plato. Y ya pensando en el año que viene, ¿eh? Custúo, ¿qué nivel, qué nivel? Pues la verdad que sí, porque mira, como tú estás viendo el ambiente que hay y todo, pues nos ha salido ya para traer algunos concursantes fuera de nuestra frontera, de Galicia. ...porque hoy, este año tenemos la presidenta... Elena Zulmiriaga... -Zul -Zul ...que es de, de Galicia, de Vigo en concreto... ...y entonces pues ella es profesora... ...de las cuatro provincias de la escuela de hostelería... ...de alumnos... ...y entonces pues ya estamos comentando para el año que viene... ...porque ha visto cómo, en fin... cómo se está desarrollando todo... ...el ambiente que hay y la promoción que es... ...porque tengo que decir que también hay muchas casas aquí... ...exponiendo productos nuevos de la temporada... Por ejemplo, estamos probando una hamburguesita del chivo malagueño, una hamburguesita muy rica y unas chuletitas. Después está, la Casa Ribe ha traído una ginebra de naranja y un ron, que son unos diseños, una botella con diseño que la han hecho en México y el ron es cubano. Y la Casa San Miguel, que está se presentando por primera vez en España, la cerveza Magna, que es una cerveza que tiene unas características muy peculiares. Y lo, iba pro, lo va a promocionar 10 18, pero a nivel de toda España. Pero ya aprovechando el evento, lo están haciendo también nuestro concurso. Es decir, que no podemos pedir más. Es una maravilla, la verdad es que la habéis hecho, de verdad, para daros un premio a vosotros mismos, vamos, porque bueno, es una maravilla. Tengo unos compañeros que son unos monstruos, la verdad, y con ellos se podía el fin del mundo. Bueno, esta noche veremos la entrega de premios. ...pues eh, la verdad que no tenemos ni idea... ...porque como tú habrás visto... ...que habréis firmado los platos... ...todo tiene una elaboración... ...el jurado la verdad lo tiene algo difícil... Sí, ...y así... Muy difícil, yo. No, custodia... No ...a vosotros por venir, gracias... ...bueno y este Serrano nos va a hablar también... ...de la novedad que nos ha traído en este certamen... ...y es que claro, hay que tener aquí de todo... ...y bueno pues se eh, ve... Mm, ...este color... ...que no sé si la botella o el líquido... ...es el mismo color este... ...sí... Bueno, el color es transparente, esto es un River Premium, cuenta con tres destilaciones, además también de tener las 11 botánicas de River y en la última destilación, pues en la de lavanda. Es una ginebra que está también bastante buena y bueno, una ginebra Premium. También contamos ahora mismo aquí... ...con la ginebra ahora, ...es una ginebra que acaban de sacar hace muy poquito... ...que está promocionándose... Eh, ...tiene zumo natural de naranja... ...y bueno, el zumo viene del sur de Levante de Andalucía... ...y la verdad que es una ginebra bastante así dulce... ...y está, está muy rica, está muy buena... Y expertos en costelería pueden hacer maravillas con todo ...claro, eso. sí, la verdad que ahora mismo está muy de moda la ginebra... ...está sacando ginebras de todo tipo... ...y bueno, para la costelería se pueden hacer un montonazo de cosas... Que, ...y bueno, cada día pues van innovando más... ...y bueno, también aparte contamos con la Ginebra Pink, lo que pasa es que ahora mismo no la hemos traído y una Ginebra también que es como novedad y bueno, eh, de fresa y también está bastante bien. Sí, enhorabuena por... Pues muchísimas gracias a vosotros. También se da cita a este evento que también está promocionándose a los jóvenes, el talento y todo eso. Zamora Málaga, ¿está aquí presente? Pues la verdad es que vengo a mi casa, esto es un evento que, que hace así como cuatro o cinco años impulsamos desde la mancomunidad municipal del departamento de, de turismo y la verdad que, bueno, ver que está ya en una sede como el Hotel Fuente Romano, con esa categoría, con ese nivel de, de, los que, de alumnos que se han presentado, bueno, un tremendo orgullo. ...y esperando que, bueno, que siga hacia arriba... ...y que podamos, y que podamos ayudarle muchos años. Bueno, pues muchas gracias, Eucardeña... ...sé que quiere visitar los stands... Está. ...y le dejamos con ellos, muchas gracias. Muchas Elena, muchas gracias. gracias, nena, muchas gracias. que también ha trabajado arduamente que se llama Andrés Moreno Esto es peor que hacer tarta, ¿verdad? Es peor de esto que tarta, no, seguro, claro. Es lo mismo que si yo me pongo a hacer tarta y dejo el micrófono, pero igual. Bueno, pues el primero. Cida Álvaro, ¿de qué escuela de cocina eres tú? Bueno, ¿A mí? que ver una escuela maravillosa. 250 euros para aquí, para el amigo Álvaro Salido Pérez. Enhorabuena, lo, buena, no lo buena. Vamos con el segundo premio. Para ello pedimos a don Antonio Orozco, por favor... Antonio Orozco que suba hasta el escenario para hacer entrega de este segundo premio que son 500 euritos que no está mal para pasar la Semana Santa la Semana Santa es muy cara vas a ver uno procesión y tienes que tomar algo por el medio el segundo premio que va a entregar Antonio Orozco en esta especialidad de escuela de cocina es para Nicolai Lazov Cuando alguien gana, sale todo el mundo. Y se lo lleva todo. Pues ahí está el premio al segundo para Nicolás Lazo. Entregado... salada a la que se lleva el premio mi mamá la... Sigáis así que consigáis muchos esto. Y el Hotel Puente Romano os da las gracias por todo el esfuerzo en que hacéis para conseguir eh, alzar nuestra gastronomía y nuestra eh, cocina malagueña. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Pero el premio especial en qué consiste? El premio especial consiste en hacer una práctica en Puente Romano eh, durante seis, posiblemente una. año. Entonces van a trabajar con nosotros, si ella lo quiere, se eh, dará un contrato remunerado absolutamente y será para nosotros pues, un placer que trabaje con nosotros. Suba por aquí para hacer entrega del tercer premio de cocineros profesionales. Ese tercer premio recae en Javier González Jiménez. Yes, yes, Esto es emocionado, emocionado. Ha sido especial esta noche que sigáis teniendo la ilusión que habéis demostrado hoy, la verdad que es una alegría, cuesta mucho trabajo hacer concurso, pero hemos muy llevadero por los compañeros de la asociación, la junta directiva, darle las gracias por, por la entrega que tienen. Y a los concursantes de verdad, seguir con esa entrega, esa ilusión, porque, porque sí, porque se disfruta de esta profesión y esto no tiene frontera. Así que os animo a continuar, ya los alumnos el día de mañana de profesionales y las nuevas generaciones que sigan encontrando Y espero que hayáis pasado una buena mirada. Nada, y nos vemos el año que viene, si Dios te. Un